Como todas las noches pensando me encuentro, siento el frío, la inspiración y el viento. Y aunque quisiera estar dormido y solo te cuento, que mi corazón escribe y lo que escribe lo canto como si mamá leyese un cuento. Ayer salí de casa y vi que todo ya ha cambiado, el tiempo avanza rápido y no lo hemos notado. Siento que fue ayer cuando estaba enamorado de todos esos días que con mis hermanos estaba jugando. Porque no es lo mismo un niño de primaria al que mamá corre para abrazarlo, A un joven de universidad que no duerme por estar pensándolo A un adulto que quiere disfrutar sabiendo que hay una mujer amándolo O una pareja de abuelos a quienes sus hijos no están mirándolos Hay noches con lluvia en las que tengo nieve entre los dedos Que me mantiene despierto y hace que me sienta entero Que me provoca lágrimas de sangre mientras me olvido de los miedos y me llena la cabeza de todo lo que quiero Frente a toda la gente actúo como si no pasara nada Y aunque quiero ser conocido prefiero que de mí no sepan nada Porque vivo en un mundo gris y no en un cuento de hadas Donde te quedaste conmigo y mi alma no está abandonada Tú que formaste parte de mi vida dime qué sentiste Porque aún estando enojada me hiciste el amor, un amor triste Y yo sé que sufriste Lo que todavía no entiendo es por qué nunca te fuiste y aunque parezca una persona que es demasiado sensible, solo mis ojos y mi mente saben que he hecho cosas horribles, que ahora me provocan una melancolía que no es entendible, y unas ganas de vivir en el cielo para ser invisible, que como casi todo cantante salí de la nada, y que me estoy comiendo al mundo porque en el fondo no siento nada, que llevo en la piel historias marcadas, que recuerdo cuando estoy acostado y lleno de lágrimas la almohada, no dejo de pensarla, pero donde me tratan mal ni vuelvo no me quedo. Si supiera que todo lo que hizo me fue apagando el miedo, que tengo letras en las manos que me queman los dedos y que no ha llegado nadie para que sienta que ahí me quedo. Entendí que las palabras solo son palabras y por eso nadie me daña. Dejé de creer en los demás y por eso nadie me engaña. Solo quiero estar tranquilo en una casa en la montaña donde veo el paisaje sabiendo que nadie me extraña.